no es muy eh, eh, en fin, optimista. ¿no? <risa> uh, hay que reconocer que digamos, la propia existencia de la Convención pone en la agenda de la discusión el concepto de diversidad como un valor a proteger, pero ni la Convención ni sus ulteriores desarrollos primero define claramente cuáles son los parámetros en los que nos tenemos que fijar para garantizar uh, la diversidad, en el campo audiovisual es un elemento claro, de déficit. Tampoco se establece ninguna medida, digamos, coercitiva para su imposición y por tanto todo depende, digamos, de uh, los organismos públicos, uh, el mercado, la lógica de implantación de estas medidas y eh, por el hecho de que la definición también es relativamente imprecisa, es muy fácil convertir la palabra en un término talismán, eh, que aparece incluso en las regulaciones en alguna iniciativa, en un plan en un foro, etc. pero finalmente no hay medidas prácticas muy excitantes en su aplicación en el territorio y eh, especialmente mmm, hay que señalar que además en España hubiera sido una gran oportunidad para realmente hacer algo que no hemos conseguido hacer. Estamos hablando de la pluralidad y de la defensa de la diversidad y apenas si en el sistema audiovisual español hemos sido capaces de promover la diversidad cultural de tal manera que es muy difícil para un ciudadano de Cuenca acceder a una producción audiovisual hecha en cualquiera de las otras lenguas oficiales del Estado, porque no se aplica un criterio de diversidad interna a la producción audiovisual y a su difusión en todo el territorio, con lo cual, digamos, el hecho de que gallegos, vascos y catalanes y valencianos tengan acceso a un audiovisual en su propia lengua no redunda en el reconocimiento de la diversidad, por ejemplo, en el resto del audiovisual. Apenas las cadenas españolas dan acogida a productos que hayan sido hechos originariamente en cualquier otra lengua que no sea la española y cuando le dan cabida lo hacen doblando, con lo cual se produce el mismo efecto que cuando doblamos las producciones extranjeras es decir que en la práctica digamos, sobre el campo del audiovisual no ha habido un avance sustantivo por el hecho de que se eh, hiciera la convención y que la hubiéramos firmado siguiente elemento en el que sí que podríamos decir que ha habido un cambio un efecto importante es que se ha introducido en la discusión teórica y por tanto sea, por ejemplo, en la creación de la agenda uh, 21 de la cultura o en uh, discusiones uh, en el campo, uh, lo, diferentes actores uh, de los gestores culturales, etc. Ahí sí, digamos, pues ha habido un elemento positivo porque se ha puesto en la agenda la discusión. Bueno... Uh, Hoy en día, digamos, no se puede distinguir una posibilidad de creación cultural que no tenga, digamos, un componente audiovisual. No es el único, pero tiene un papel protagonista absolutamente indiscutible. Eso es para, aplicable para nuestro país, pero lo es para el universo. ¿no? Sí. Audiovisual y cultura son un binomio uh, inseparable. Por tanto, digamos, en la medida en que el audiovisual está sometido a una lógica comercial altísima, mayor que en muchos otros sectores culturales, y que la ley del mercado tiene una tendencia natural a la homogeneización, a la búsqueda de penetración rápida y, por tanto, optando por los géneros de contenidos audiovisuales de mayor facilidad de penetración, aquellos que conectan con el común denominador del gusto, de espacios masivos, y se piensa siempre en la posibilidad de que además ese común denominador coincida también con otros mercados de destino ulterior, por tanto cada vez más nos estamos concentrando en un conjunto de géneros que son, para decirlo así, la golosina audiovisual. ¿no? Y eso tiene un efecto homogeneizador, estandardizador, y es adversario de la diversidad. Lo es no solo por el contenido específico, sino porque en cada género audiovisual hay unas reglas internas que tienen una capacidad de homogeneización que condicionan el contenido, aunque digamos el contenido particular sea diverso, acaba siendo transferido a ese contenido un conjunto de valores que vienen determinados por el propio género. Entonces, ahí el proceso de diversidad cultural y de diversidad audiovisual se funden en un proceso tendente a la homogeneización por razones de mercado, y por razones, digamos, de búsqueda de beneficio rápido. Si no hay unas políticas públicas de comunicación y cultura capaces de incentivar la innovación, la diversificación en los géneros, la diversificación en los contenidos, el ganar una ventana de oportunidad más larga para los productos, es decir, que les permita resistir un tiempo para conectar con el gusto y ¿Eh? con ese denominador común del gusto, sin perder diversidad, si no hay esas políticas públicas, es muy difícil pensar que el sector audiovisual no juegue un papel reduccionista de la diversidad en vez de potenciador de la misma. Bueno, una parte importante es esta, digamos, búsqueda de éxito rápido ¿no? por parte de esta industria. Otro de los factores es que en un proceso de digitalización generalizado y de implantación de las redes de telecomunicación uh, el acceso a los contenidos ya no es geográficamente determinado, lo es todavía en las prácticas, pero quiero decir, no es una condición uh, garantizable como lo era en la época analógica, y por tanto, digamos, es más fácil que los productos audiovisuales accedidos por los ciudadanos, sean productos que no lleven para nada la matriz identitaria, cultural, lingüística, del de lugar de origen del de usuario. Para pasar a formar parte del menú, digamos, del usuario que se abastece en la red de los contenidos que consume, estos contenidos tienen que competir con en fin, productos hechos por la industria de todo el mundo, por los usuarios de todo el mundo, si estamos hablando de productos generados por los usuarios, y en consecuencia, digamos, ese producto tiene que tener una capacidad para conectar con la demanda subjetiva del usuario para llegar a tener una proporción suficiente de productos audiovisuales y de productos culturales en general, en el repertorio de consumo del usuario que sean capaces de transmitir los rasgos identitarios, el sentido de pertenencia, los valores de cohesión social, los valores de participación en el sistema político, de participación en los organismos uh, sociales. Y uh, solo, digamos, estimulando esa capacidad creativa de la industria audiovisual nacional, se está en condiciones de transmitir estos valores a través de los consumos audiovisuales, que es la forma reproductiva de la cultura que hasta el presente eh, teníamos como un elemento central en la constitución identitaria y en la defensa de las lenguas y en la transmisión de la propia diversidad eh, cultural en cada uno de los países Otro de los factores eh, digamos que podríamos subrayar es que Además, esos productos van a ser sepultados por la inmensidad de contenidos disponibles en la red. Y por tanto, el papel de los mediadores, es decir, de los indexadores de contenidos y de los buscadores, los motores de búsqueda de vídeo, van a ser muy relevantes en la visibilidad que lleguen a alcanzar estos productos. Por tanto, no estamos en condiciones solo de garantizar que el usuario se encuentre esos productos porque ya los hemos producido y, y existen y son de calidad y resultan competitivos y si uno los llegara a encontrar los consumiría porque gratifican sus demandas de contenido si no se ven no se pueden consumir por tanto digamos aquí hay un factor de ocultación extraordinario en la que indexadores y motores de búsqueda se convierten en los nuevos gatekeepers que condicionan cuáles son los contenidos a los que pueden acceder los ciudadanos. Así que creo que habría que estar muy atentos también a qué políticas articulamos en términos de negociar con los ya existentes, pero también en construir indexadores que den acceso al conjunto de la producción audiovisual, cultural, de matriz nacional, si queremos que los ciudadanos introduzcan en su menú de consumo una proporción suficiente de productos con matriz identitaria.